En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de las funciones suprayectivas en el que se resalta la relación entre los cuantificadores universal y existencial. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si la si f y g son dos funciones, tales que la composición de g con f es suprayectiva, entonces la función g tiene que ser su Bien, pues vamos a empezar importando la librería de los números reales y abrimos la teoría, el, el espacio de nombre de las funciones. Declaramos fg como variable de R en R, como variable de funciones de R en R, y vamos a analizar cómo tiene el sistema definido el ser suprayectiva. Si le digo que imprima, bueno, pues, vamos a ver, control C, control R. Bueno, pues esta es la definición. Mirad que al fin de cuentas lo que viene a decir es que la función f es su proyectiva si para cualquier elemento b del codominio existe un elemento a del dominio, tal que la imagen de A por F es B. Bueno, aquí tenemos el juego de los dos cuantificadores que ese es el que queremos resaltar en este vídeo. Bien, además, eh, se usa como notación para la composición el círculo. Bien, pues el círculo, primero, para ver cómo se escribe, si lo ponemos encima con control C y control K, pues aquí dicen distintas formas de componerlo con barra con, barra circ barra o, yo prefiero la tercera de las formas y lo escribo simplemente con barra o bien que me da las distintas opciones bueno, pues esta barra o ya lo dejo aquí esta. bien, y eh, la definición porque esta es la notación si quiero ver la función que el nombre de la función que está eh, anotada con el círculo pues la función función con, con o si no lees, simplemente composición de funciones bien voy a quitar el teléfono bueno pues vamos a ver la primera demostración, te lo dejo comentado, y la primera demostración va a ser por táctica y muy detallada. Empezamos, bueno, empieza la demostración y lo primero que voy a hacer, aunque no es necesario, pero en, fin, en esta primera demostración sí lo hago, es desplegar la definición de su proyectiva lo de en estrella es, bueno, tanto en la hipótesis como en la conclusión. Bueno, pues cuando lo aplico, pues ya tengo la definición expandida, ya no tengo su proyectiva, ya tengo los cuantificadores, ya tengo una fórmula con cuantificadores. Me fijo que la conclusión es una fórmula universal, entonces la táctica para demostrarlo es vamos a introducir un I, y habrá que demostrar que existe un A tal que G de A es I. Bueno, lo pongo y efectivamente introduce el I y cambia la conclusión a existe un A tal que la imagen por G de A es. Bien, ya que tengo este I, la hipótesis me dice la hipótesis de que la composición de su proyectiva esto está. Existencia, digamos, para cada vez existe un elemento. En particular, para el I existirá un elemento. Bueno, ¿y cómo obtengo eso? Quiero sub, eh, con hacer un caso particular del de la hipótesis H, pero para el elemento I. Bueno, pues esa es la táctica de especializar la hipótesis H con I. Entonces, cuando la especialice, pues me dirá, me dirá que existe un A tal que G compuesto con F de A es I, en lugar de B. Bueno, efectivamente, ¿vale? aquí tengo el I. Bueno, y ahora lo que tengo es una fórmula, una hipótesis existencial. ¿Cómo puedo eliminar la el existencial? Pues con la táctica de casos. Uso la táctica de casos, casos sobre H... Y lo que me dice es que existe un x, una que cumple esta condición. Bueno, para ese a que existe lo voy a llamar x y la condición que tiene que verificar la voy a llamar h de x. Bueno, pues lo hago y efectivamente ha metido la hipótesis de que x es un número real y que h y que g compuesto con f de x es y. Y a eso le ha puesto la etiqueta h de x. Bien. Aquí tengo una composición. Ya vimos que la composición, el nombre era comp. Bueno, pues si le digo que expanda la definición de la composición en hx, en lugar de g compuesto con f, pues pondrá g de f. que lo ha cambiado a esto de aquí. Bueno, pues entonces, tengo que demostrar que existe un a que cumple esto. Esta es, es evidente que este a que existe debía de ser eh, f de x. Bueno, pues entonces le digo que use f de x en lugar de a y entonces el usar f de x, bueno, pues sustituirá este a por f de x. Bien, y lo que tengo que demostrar es exactamente lo que dice la hipótesis H de x. Ya tenemos nuestra primera demostración. Esta demostración se puede simplificar, evidentemente, lo de expandir es solo para que se vea claro, se puede hacer la demostración sin necesidad de expandir ninguna definición, Veis que la definición sigue funcionando sin problema, y también podemos seguirla simplificando, que es lo que vamos a hacer en la segunda, mirad, en la segunda es hasta los casos igual, es decir, los tres primeros pasos igual, ¿Y ahora aquí qué tenía? Pues lo que tenía era que demostrar un existencial. Tengo que demostrar el existencial. Tan, en lugar de decir usar y después demostrar la condición, pues lo podemos hacer exactamente con los paréntesis izquierdos, que es una forma abreviada de introducir el existencial. es eh, ¿Por quién lo introduzco? Va a ser f de x esto era lo que quiera f de x y ¿quién me garantiza que ese f de x cumple la condición que quiero? ¿Quién me garantiza que ese f de x cumple esta condición? Bueno, pues lo garantiza h de x. Ya veis que la segunda demostración es bastante más corta. En fin, esta tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya la hemos dejado en 4. Hemos quitado 3. Pero todavía la podemos seguir simplificando. Vamos a ver mira, aquí pero antes lo voy a hacer de otra manera mira, aquí introduzco la hipótesis en fin, tengo que demostrar que en lugar de especializar lo voy a hacer introduzco la hipótesis I para demostrar que G es proyectiva bueno, pues sea I un elemento y hay que demostrar que existe un A tal que G de A es hacemos eh, distinción, bueno, eliminación del de existencial que está implícito en H, igual que antes, y bueno, ya tengo H de X. Ahora, aquí es donde está la diferencia. En lugar de especializar, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo que puedo hacer es reescribir y en lugar de Y poner G compuesto con F de X, es decir, reescribir con la hipótesis H, X, pero de derecha a izquierda. Lo de derecha a izquierda es la flecha en sentido contrario. Cuando le diga que reescribe, bueno, este i me lo ha cambiado por g compuesto con f de x. Y eh, entonces, ¿quién es el que tiene que usar como a? Pues el que tiene que usar como a es exactamente, es exactamente f de x. Si en lugar de a pone f de x, bueno, pues esas dos expresiones ya son Igual. Entonces, lo que he hecho aquí en esta tercera demostración ha sido, introducir el x con una condición, pero inmediatamente reescribí estos dos, en lugar de hacer estos dos pasos, eso se puede quedar en uno. ¿Por qué? Porque podemos usar en lugar de caso, R caso. Entonces, digo, reescribe HDI, HDI es la hipótesis H aplicada ahí, pero... Con x y la reflexiva, esto que una vez que ponga la condición, reescríbelo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues mira veis que este y cuando le ponga esto lo va a reescribir exactamente por g compuesto con f de x. Es decir, que ha hecho estos dos pasos en uno. Bien, y una vez eso, bueno, pues ya usando f de x ya tengo el existencial. Otra forma de hacer la demostración, hacerla de manera declarativa. Vamos a hacerlo de, de forma declarativa. Entonces, como lo que tengo que demostrar que es que es su proyectiva? Pues sea y un elemento cualquiera. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que existe una A tal que la imagen de A por G es. Pero para ese elemento que existe, entonces, como voy a actualizar vamos a ver ahora ese elemento que existe eh, vamos con el I aplicando la hipótesis H podrá aplicando la hipótesis H al I pues es, existirá un elemento tal que G compuesto con F de A es I porque G compuesto con F es proyectiva. Y como h1 es una fórmula existencial, pues voy a usar la regla de eliminación de la existencial. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es, coge un elemento, que le he llamado x, en lugar de lo que él sugiere. Suponer que se cumple esta condición, es decir, que G compuesto con f de x, es y, y también le he puesto una etiqueta, h de x. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Lo hay que hay que demostrar es que existe una tal que G de A es I. Bueno, pero ¿quién va a ser S Hombre, S aplicando la regla de introducción del existencial, ¿quién va a ser? Va a ser F de X y ¿quién me garantiza que se cumple la igualdad? Bueno, pues la igualdad es simplemente H de X. Bien, y... Esta demo quinta demostración la podemos ir simplificando, en fin, poco a poco, porque aquí, vamos, lo de demostrar y existe, todo esto lo puedo quitar y dejar solo introducción de la existencial. El suponer x, suponer hx, esto es simplemente lambda x. Después... <coughs> eh, Aquí lo que tengo, <risa> perdón, aquí lo que tengo es, existe el link h1, pero h1 en realidad, ¿quién es? h luego lo puedo simplificar, quitar todo lo del h1 y dejar simplemente h Y en el último paso, suponer i pues lo único que me queda es lambda y, además aquí tengo, existe, eh, vamos, una regla de introducción del existencial. El testigo es f de x y la prueba es h de x. Bueno, pero esto lo puedo también simplificar utilizando los paréntesis con ángulo. Aquí el testigo es f de x y la prueba es h de x. Ya nos ha quedado la demostración, hombre, bastante más corta, en una línea. Bien. Y tiene la idea fundamental, porque lo que yo he hecho ha sido eliminar la hipótesis de que G he compuesto con F in, in, in, inyectiva, suprayectiva, aplicando aplicándoselo al I y después ya con ese lo he hecho, la demostración. Otra forma de hacerlo, cambiando, es, bueno, buscando en la librería. Le digo, busca en la librería si hay alguna forma directa de hacer la prueba. Y me dice, sí, existe una que con su proyectiva de composición. Bueno, pues le hago caso, la pongo. Efectivamente la prueba sale, Ven, que esto estando en verde, y vamos a echarle un vistazo con escape punto. Bien, y mira que la demostración es una demostración ligeramente distinta de la que hemos hecho porque utiliza el patrón LED. El ...para descomponer. Bueno, pues cogiendo esta idea... ...la idea de la prueba del sistema... ...bueno, pues así escribimos... ...nuestra prueba número 12. Mirad, nosotros qué es lo que estamos diciendo... ...vamos a explicarla pues esta es... ...quizá la primera vez que uso lo del patrón LED. Yo sé que H es su proyectiva... ...si H es suprayectiva, ...hay... ...un elemento que cumple la propiedad... ...y la propiedad que cumple ese elemento... ...bueno, pues ese es el testigo... Es x y la propiedad es, y el, el nombre de la propiedad va a ser h de x. Bueno, mira que eso es exactamente lo que tenía aquí. ¿Veis? El x y el h de x. Y después con eso, ¿qué es lo que había que hacer? De hacer la demostración existencial exactamente aquí. ¿Quién va a ser ahora el testigo para el hecho de que g es su proyectiva? ¿El testigo quién es? f de x. ¿Y la prueba quién es? La misma H de Bueno, y con eso termina las demostraciones de esta propiedad. Y eso es todo por ahora.